A los que juegan a perderte, déjales ganar. Existe ocasión en que aferrarnos a malos amores parece una idea coherente. Nos apegamos a ellos porque en el fondo sentimos que no podemos vivir sin ellos. A veces por costumbre, tradición, dogma o simplemente no defraudar a alguien a quien hicimos promesa de no soltar a quien amamos. Sin embargo, por muy bueno que aparente ser un amor Llega un momento en que debemos desprendernos de una relación, pues esta nos ha dado miles de razones para irnos, han jugado a perdernos y como tal debemos dejarles ir. Si no nos atrevemos a hacerlo, corremos el riesgo de que estar atrapados en un vicio y en el camino, perdernos de hermosas experiencias. Es por eso que debemos ser valientes, soltar a personas que ya no tienen intención de formar historia con nosotros y que su vida augura a tiempos de cambio, que quedarse con nosotros enferma y que cuya presencia solo derrama soledad en nuestras vidas. Debemos arrancar de raíz aquellas relaciones estériles que no traen sino hojas secas, árboles muertos y tierra árida, un páramo de desventuras y la sensación de que nuestra fortuna es el mal amor. Y sí, es cierto, a veces se puede tratar de un amor tan bello que en algún tiempo trajo consigo sonrisas y dulces melodías, canciones de fantasías e ilusiones. Pero hoy solo es un mero libreto cómico, predecible por defecto y cutre por costumbre. Hola qué tal, aquí Sandro Gómez y hoy quiero compartir contigo esta reflexión que titulé A los que juegan a perderte, déjales ganar. La cual es una versión extendida del artículo original que publiqué en mi blog el cual te recomiendo mucho leer, y en el primer comentario te dejaré el enlace para que lo puedas seguir. Sin más que decir, empecemos. A los que juegan a perderte, déjales ganar. A los que prueban suerte contigo, dales ausencia. Eres demasiado amor para tanta inmadurez. No valoran ni estiman el amor que representas. A los que juegan a perderte, permíteles un mundo carente de ti, de anhelos escondidos, de sueños sin cumplir y de noches frías y gélidas, de tardes negras sin tus besos, sin domingos, sin tus caricias, porque tú no perdiste, nada te fue arrebatado, por el contrario, él está ahora sin ti. Déjales ganar, déjales jugar a sentirse seguro, pues tú sobrevivirás, encontrarás tu lugar entre el amanecer, no te derrumbarás más por ver la realidad, porque no hay nadie en el mundo más fuerte que tú. Al alba has de florecer. Si juegan a perderte, déjale ir, no sufras más amor. No desgarres los vestidos de tu alma pensando en lo que fue, era parte de ti, pues completa estás y te conservas tal como viniste a este mundo. Anda y huye de un mal amor, que está esperando a que mendigues. Al final, este te tendrá que buscar entre los escombros de su soledad, ahí donde ya no estás tú. Alégrate ya no tendrás que mentirte diciendo que este es un amor del bueno, aun cuando por dentro tu alma pinta un rostro amargo y desconsolado. Pues recuerda que tu corazón pertenece a la sonrisa que le hace sonreír. A los que juegan a desperdiciarte, dales victoria. Tú eres demasiado amor para tanta ausencia, para tanta indiferencia, para tanto desamor, y para tanta carencia de amores y de palabras tiernas. Aquellos que se arriesgan a perderte, a decirte adiós, déjalos que ganen, pues conservarán quizás, si acaso, un espacio en tu corazón, pero no en tu vida. Pues tú no perdiste, ellos te dejaron, que eso es mucho muy diferente. Y sí, tal vez tengas razón, tú nunca les dejes de amar, pero aprenderás a vivir sin ellos. A los que tientan al destino, descuidándote, déjales cumplir su cometido. Déjalos ir, porque estos mismos no estuvieron y nunca estarán pues cada decepción te hace más fuerte, más hábil, más resistente y mentalmente más preparada. Un poco rota, sí, pero más fuerte. Porque llegó el día en que tu dignidad dijo, no es para tanto. Porque aunque lo amaste tanto, lo quisiste mal. Y el día en que sonrías sola, en que duermas sin esperar mensaje de nadie y te arreglas para ti misma, lo habrás comprendido. A los que jueguen a perderte, déjalos triunfar. Porque lo que fueron todo para ti, Ahora no serán nada, Marchitos recuerdos en el óleo, Que pinta un cuadro de tu historia, Pero acrílico que no será parte de tu destino, Ni mucho menos de tu vida, Pues ni te merecen, ni tú les necesitas, Porque mendigar no está en tus oraciones, Quien se va es porque voluntad de irse tiene, No tienes por qué preocuparte porque se marchó, Este adulto es, Y consciente de las consecuencias posee, Y poseedor de malos presagios ahora es, Portador de un mañana que no será y la amargura que fue perder algo tan valioso que no supo retener. A los que juegan a perderte, déjales que la vida los aparte de ti. Porque la misma te dice quién vale la pena, quién no, y quién no merece ni un minuto de tu vida. Deja de luchar por alguien que no te quiere, deja de estar pendiente de alguien a quien no importas. Sé libre, créeme, lo valdrá. Porque cuando has de posar la mirada hacia el pasado cercano, verás un hermoso presente próximo que presagia buenos aromas de amores dulces, de café con sabor a caramelo compañía, menta refrescante serán las palabras de quien vendrá, y se sentirá afortunado de poseerte entre sus brazos, jamás querrá que tú te vayas de su vida. Serás anhelo de sus pensamientos, deseo de sus ojos, y motivo de latir de su corazón. Con brazos cálidos recordando lo bello que es tener al tremendo ser como tú, agradece a la vida, al divino, porque no es un final triste, es un comienzo feliz. La vida retorna para ti una nueva oportunidad, te despoja de lo que no te sirve, te aparta de lo que te contamina, y te acerca a los que te hacen bien. ¿A quien juega a perderte? Juega a vivir sin ti, juega una vida, remordiendo lo que fue y no supo atesorar. Pues tú no perdiste, ganaste que es distinto. Porque gracias a esa persona que jugó a descuidarte, Ahora sabes que necesitas de un amor diferente, de esos que estrechan tu alma y ven más allá de tus cristales. Así, déjales ganar, no pierdes nada, porque todo se te fue dado. Vive la vida, siéntela, y no tengas miedo de volver a empezar. No tengas miedo a dejar ir a quien no se siente afortunado de tenerte, a quien no aplaude por tus risas, a quien ausente es de tus caricias y quien no entiende de tu belleza, pues los buenos vinos solo conocen los expertos. A cualquier ignorante se le vende carbón por diamante, pero solo los refinados conocedores aprecian lo que poseen, lo que tienen enfrente. No te vendas ni trates de ser acepta de personas que desconocen el tremendo valor que tú ya posees. No pretendas encajar o enamoldarte en las expectativas ajenas solo para perderte a ti en un mar de ideas confusas, de quienes ni siquiera comprenden lo que desean. A los que juegan a perderte, regala ausencia, su paso por esta vida ya no es más. Y deberás aprender que no todo el que presume amor, es quien te ama, ni todo el que habla te quiere, pues te merece que con sus actos te lo demuestra, te merece quien realmente en ti interés pone. Pero el que solo es palabras para afuera, pero sin actos para adentro, Juega a desperdiciar el amor que tú das y ser un vago recuerdo en tu memoria. Dolerá, sí, pero al final será solo una estrella fugaz que adornó el cielo estrellado de tus páginas y que solo pasó a ser un actor secundario de tu novela. Este ya no es más, nunca lo fue, nunca lo será. Así, regala ausencia a quien juega a perderte, a los que juegan a perderte, simplemente. Déjales ganar, dales victoria, pues no comprenden el tremendo valor que tú posees, ni la belleza que ellos alguna vez pudieron poseer.